Here I come. Oh here I come. Oh. qué cara tengo no sé qué cara tengo ni cómo se ve pero bueno estoy un poco lejos como siempre para tu dron náutica está movidito voy a tener que salir a la línea de embarcaciones para poder volver a algún lado y, y lo tengo complicado Media fundida, pero bueno eh, Me vine a contra A, a favor de viento y, y marea justamente para tener que esforzarme Porque hoy hay tanta gente Que no da más Y está allí cumpliendo Y me pareció que ya sea hobby O lo que sea eh, Quería cumplir también Me mandó un audio soberbio ayer un, un amigo de toda la vida Y acá le muestro Esto es lo que yo esta es mi iglesia Esta es mi iglesia Dicen que me la juego en el agua eh, No me importa, tengo dos amigas Y dos amigos Y dos hijos que saben que yo puedo morir aquí Sin ningún problema Aquí me quedo, a mí me va a llevar el agua No pasa nada No pasa nada Dudron Náutica <ríe> por si no nos vemos, por si no nos vemos, hasta otra. Bueno, y si no nos vemos, avisé que teníamos que hacer las cosas eh, y no perder el tiempo. Algunos lo entienden y lo, y lo, y lo ejecutan, y otros siguen en la pavirolada en el mundo de la piruleta, y se pierden todo. Esto va por Nico, esto va por Vivi, esto va por Fede, todos los que no pueden ver lo que estoy viendo, no lo pueden ver nunca más. Y los que sí lo pueden ver, no están aquí conmigo para que se los muestre. Entonces, es una pena, la verdad.